Estimados empresarios, bienvenidos a esta nueva charla que tenemos denominada Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones. Desde el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima y Proinnovate les brindamos la más cordial bienvenida. El objetivo de hoy es conocer qué aportan las soluciones de inteligencia artificial al momento de optimizar la gestión de mi negocio. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor Luis Flores, Ejecutivo de Monitoreo de Proinnovate, que nos hablará sobre los concursos de Proinnovate que tienen a la fecha Buenas tardes, señor Luis. Lo invito a que pueda prender su cámara. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias. Gracias por la invitación a nombre propio y de Proignóvate. Bien, entonces, eh, comparto mi pantalla de una vez para empezar con... Esta parte de presentación de Proinnovate. Bien, ya se ve. Entonces, eh, a mí me corresponde contar al, a los asistentes qué es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Proinnovate y los principales concursos que le puede interesar al público que ha venido hoy por la conferencia de inteligencia artificial. Entonces Empezamos. Proinnovate es un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación del emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Entonces, es casi como si hubieran tres, tres grandes frentes, la innovación, el emprendimiento, emprendimiento innovador, eso sí, y el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Proinnovate tiene ya más de 15 años de existencia, nos llamábamos PRINCIP, seguramente la mayoría de los conocían el nombre de Innovate Perú, pero desde el año 2021 ya nos llamamos Proinnovate, con un carácter un poco más curioso, buscando que esta institución se convierta en la innovación del país. Entonces a lo largo de, esta, de este recorrido, de estos años, se han ido incorporando más fondos que permiten ofrecer más instrumentos, más concursos para financiar diferentes, diferentes áreas del ciclo de vida de las innovaciones y de diferentes estadios o tipos de empresa. Así que, algunas características principales o destacables de cómo es que opera Proinnovate es que los fondos son no reembolsables, así que no son créditos, son fondos que se adjudican y no tienen que devolver las empresas, ¿Ya? Solo las empresas, emprendedores también, y entidades del ecosistema de innovación y del emprendimiento. Por eso les había dicho hace un, unos segundos que eh, Estamos enfocados con los fondos que tenemos actualmente en varios estadios, varias etapas del, del ciclo de vida de las empresas, incluyendo el inicio de las empresas, incluyendo los emprendedores, emprendedores, empresas, y también atendemos a las otras entidades del ecosistema de innovación y del emprendimiento, que por supuesto no están solo formados por empresas o por emprendedores, también Forman parte los consultores, los especialistas, las universidades, en fin, hay muchas entidades que forman parte de estos ecosistemas. Entonces, es una característica muy importante de cara al, a los riesgos económicos que significa emprender o innovar, que estos fondos sean no reembolsados. Los instrumentos financieros y no financieros que se han diseñado en ProInnovate han tenido como punto de partida precisamente los tamaños de empresa, los estadios, los estadios del, de la vida de una empresa y el ciclo de la innovación. Desde el inicio de la innovación, desde desarrollar la innovación, desde validar la innovación o generar innovaciones ya a nivel regional o innovaciones que se conocen ahora con el nombre de Innovaciones Abiertas. La mecánica para evaluar cuáles proyectos presentados por las empresas, por los emprendedores o por las entidades del ecosistema de innovación y emprendimiento se sustenta en un grupo bastante grande de evaluadores externos que conforman paneles especializados. De ese modo podemos abarcar los diferentes ámbitos o las diferentes áreas de conocimiento que están involucradas en los de innovación. Noten que cuando he hablado de los tamaños de empresa y los estadios de su ciclo de vida no no he no he segmentado no he restringido a un sector económico. Por lo tanto Cualquier tipo de empresa, con tal de que su proyecto sea innovador, puede participar en alguno de los concursos de ProInnovar. Entonces, la evaluación al, al tener este grupo de evaluadores externos que conforman estos paneles especializados, garantizan un proceso transparente y un nivel de conocimiento suficiente para poder emitir un juicio sobre la propuesta que se está presentando. Y durante la ejecución del proyecto, en Proinnovate tenemos una unidad que se encarga del seguimiento, del monitoreo de proyectos, con la que se apoya a las empresas, a los emprendedores y a las entidades del ecosistema de innovación y del emprendimiento para que puedan gestionar mejor la relación entre la empresa y el fondo, la entidad del Estado que aporta el fondo, que precisamente somos nosotros mismos. Entonces, esta unidad tiene como misión facilitar esta relación entre la empresa y el gobierno. Algunos de los logros en estos años de vida desde 2007 hasta 2022 los podemos mirar aquí. En términos económicos ya se han ejecutado más de 1.340 millones de soles en los diferentes proyectos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento que se han financiado en Proinnovate. Eso significa que el gobierno ha aportado más de 853 millones y... La diferencia, o sea, más de 487 millones han sido aportados por las empresas o las instituciones que han ejecutado los proyectos. Estas cifras están actualizadas a julio de 2022, en ese caso. Esos, esos millones de soles, ese dinero, significa... 5.443 proyectos que han sido cofinanciados. Y esos proyectos los agrupamos en cuatro portafolios. El portafolio de innovación, el portafolio de emprendimiento, el portafolio de proyectos de desarrollo productivo y el, proyect, el portafolio de proyectos de instituciones del ecosistema de innovación y emprendimiento. Entonces, aquí ven que la mayoría de proyectos son proyectos de innovación y proyectos de desarrollo productivo. En menor proporción se han cofinanciado proyectos de emprendimiento, o sea, em, a emprendimientos, a empresas que tienen poco tiempo de vida, o grupos de emprendedores que quieren formar su empresa, pero también hemos financiado a incubadoras de empresas, aceleradoras, e incluso hemos ayudado a formar redes de inversión en Estas Ángeles para que cofinancien siguientes etapas de vida de las de los emprendimientos, ¿sí? Hay un grupo grande de proyectos de diferente categoría para ayudar al desarrollo de los demás de elementos del ecosistema de innovación y de emprendimiento que pueden ver también en detalle en nuestra página web, ¿sí? Y los concursos de los que les voy a hablar ahora se encuentran también enmarcados en estos cuatro portafolios. El portafolio de innovación, de emprendimiento, el de desarrollo productivo y el de instituciones del ecosistema. ¿Ya? Y que se van a lanzar a partir de este mes. Todavía no han sido lanzados, pero este mes vamos a iniciar con un grupo de proyectos, un, un grupo de concursos para financiar proyectos de innovación empresarial. A partir de octubre, proyectos para concursos para financiar proyectos de emprendimientos. Este mes también. Concursos para financiar proyectos de desarrollo productivo y también ya a final de este año para desarrollar a los actores del ecosistema de innovación. Entonces vamos a empezar hablando de los concursos de innovación. Hay tres variantes. Concurso de innovación empresarial, concurso de validación de la innovación y concurso de validación abierta. Así que rápidamente les voy a contar... ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Si sí, los tres tienen que ver con innovación. El primer concurso está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones civiles de carácter productivo que presenten proyectos orientados a la obtención de nuevos o mejorados productos, cuando hablamos de productos nos referimos a bienes o también servicios, y también a la obtención de nuevos o mejorados procesos, de acuerdo, que tengan el potencial de incorporarse al mercado y atender nuevas oportunidades o necesidades detectadas. Entonces, la idea es que se presenten proyectos a escala piloto que busquen disminuir riesgos e incertidumbres tecnológicas o técnicas previas al escalamiento o al ingreso al mercado ya a tamaño comercial. Entonces, es la primera etapa del ciclo de vida de las innovaciones, de desarrollar la innovación, tenerla y llegar a tener el prototipo, ¿De acuerdo? Esta es la base para definir si la propuesta que tienen en mente puede participar en este concurso de innovación empresarial, ¿Sí? Básicamente los o los principales requisitos son Contar con ventas, ¿sí? Sustentar ventas, en otras palabras, y tener por lo menos un año de funcionamiento continuo. No tener, digamos, impedimentos con, con la ciudad, no haber tenido problemas de estar impedido de contratar con el Estado. ya Pero el resto de, de requisitos, obviamente los van a poder ver en las bases que aún no se lanzan. Así que de una vez les, les dejo la invitación para que se mantengan al pendiente conectado conectados de las redes sociales de no, para que se enteren en el momento en que lancemos estas, estas bases ¿sí? y ya las puedan leer en detalle. Del mismo también los plazos y los montos ya los, los ven para la siguiente cuando salgan las bases y ya ese es un lanzamiento inminente. Así que estén atentos. El concurso de validación de la innovación busca proyectos que partan de una innovación de producto, de proceso, o una combinación de producto y proceso. Es decir, es como la siguiente etapa en todo el día de las innovaciones. La primera etapa, habíamos dicho, que era desarrollar la innovación y llegar al prototipo. A partir de la idea, llegar al prototipo. Si ya se tiene el prototipo, la empresa puede participar en este concurso de validación de la innovación porque la idea de este curso es ayudar a que se resuelvan aspectos de factibilidad comercial, económica y de apropiabilidad de la innovación como una fase previa al escalamiento o producción a escala comercial. Es decir, si se tiene el prototipo una vez realizado, el proceso de desarrollar la innovación. Lo que sucede normalmente es que ese prototipo no está del todo listo para el mercado. Entonces, esa siguiente fase donde se valida técnicamente, comercialmente, y se hace el paquete tecnológico que ya deja el proyecto, el, el producto o el proceso listo para su introducción al mercado, es lo que se cubre en esta etapa de en este concurso de validación de innovación, ¿de acuerdo? El concurso de proyectos colaborativos al que llamamos de innovación abierta tiene la característica de enfocarse en desafíos llamamos propuestos por medianas o grandes empresas y que al lanzarlos pueden ser resueltos por otras empresas de modo que se genere un proceso de innovador a mayor escala al que se le suele denominar innovación abierta por la participación de varias empresas en la solución de estos desafíos. Entonces, esta es otra etapa de, de las empresas en cuanto a nivel de innovación, a capacidad de innovación. Por eso... Eh, este concurso está dirigido a medianas y grandes empresas que normalmente ya tienen un nivel mayor respecto de las capacidades de innovación. En cuanto al portafolio de desarrollo productivo, se van a abrir dos concursos. Uno se llama Mi Pymes Digitales y el otro se llama Mi Pymes de Calidad. El concurso de Mi Pymes Digitales contribuir al incremento de la productividad y competitividad empresarial a través de procesos de adopción de tecnología digital. Aquí no estamos hablando de presentar innovaciones, ¿de acuerdo? Aquí las empresas privadas y asociaciones civiles de carácter productivo de bienes o servicios que registren ventas anuales entre 13 y 2.300 UITS medidas al año 2019 presenten iniciativas que busquen identificar trabas u oportunidades, trabas, brechas técnicas o de gestión, ya que puedan ser atendidas con la implementación de tecnologías digitales. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de resolver esas trabas o aprovechar esas oportunidades a través de la implementación de tecnologías digitales que no necesariamente signifiquen innovaciones, permitan a las empresas mejorar su productividad y su competitividad a través de esas adopciones de tecnologías. Ese es el objetivo de estos concursos, ¿de acuerdo? Entonces ya saben el grupo de empresas al que está dirigido, son empresas con este rango de ventas. Deben ser Deben identificar sus brechas técnicas de gestión, las oportunidades que no están aprovechando y su solución pase por adoptar tecnologías digitales. ¿Sí? el concurso Mi Pines de Calidad busca ayudar a que las empresas obtengan certificaciones de sistemas de gestión. Entonces. A pesar de que se llama MIPIME de calidad, el concurso no solamente pueden obtener certificaciones de sus sistemas de gestión de calidad. Estamos hablando de sistemas de gestión en general, ¿Ya? Sistemas de gestión. De procesos o de productos que faciliten a estas empresas ingresos nuevos mercados o a mejorar su productividad, ¿De acuerdo? ¿Quiénes pueden postular a este concurso de medio de calidad? Empresas privadas, sean micro, pequeñas y medianas empresas, de los sectores de producción de bienes o de servicios, ¿De acuerdo? Deben registrar ventas anuales mínimas de 13 UIT y no superar las 2.300 UIT. Entonces, la idea de estos proyectos es encontrar brechas Respecto a certificaciones internacionales que las empresas buscan obtener mediante un organismo independiente que les evidencia el cumplimiento de los requisitos de esas certificaciones internacionales, ¿de acuerdo? Pueden ser sistemas de gestión, de procesos, certificaciones de proceso, de producto, de servicios, incluso de sistemas integrados, ¿de acuerdo? También se va a lanzar en este mes de septiembre, así que esténse atentos a los detalles ya para que en las bases se encuentren todas las características de este concurso e incluso en las bases de cada concurso, de todos los que he mencionado y los que, que manejamos, hay correos para que escriban si tienen alguna consulta y sea específica sobre el concurso en el que están, en el que están enfocándose, ¿de acuerdo? Respecto del portafolio de emprendimiento, se van a lanzar los concursos de emprendimientos innovadores y emprendimientos dinámicos. El concurso de emprendedores innovadores está enfocado a empresas jóvenes que estén constituidas en el país e incluso está dirigido también para emprendedores que aún no tienen la empresa. En cambio, el concurso de emprendimientos dinámicos está dirigido a empresas que tengan entre uno y cinco años de creación, que tengan ventas menores a 120 mil soles pero que tengan un altísimo potencial de crecimiento rápido. ¿De acuerdo? Ya eso será parte de la evaluación. Pero entonces, cuando hablamos de emprendimiento, no solo estamos hablando de personas que buscan crear una empresa innovadora, sino también a empresas que tienen poco tiempo de vida, pero alto potencial de crecimiento. ¿De acuerdo? Este concurso se va a lanzar en el mes de octubre. Y respecto de el desarrollo de los demás actores del ecosistema, el concurso que se va a lanzar es el concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, que es quizá el concurso de mayor envergadura que estamos manejando en Proinnovate, es más, es uno de los que más nos enorgullecemos porque el impacto de estas Iniciativas tiene nivel regional, no solo a nivel empresarial, no solo a nivel de, de grupos de empresas como pueden ser las innovaciones abiertas, sino a toda la región. Entonces en estos concursos no solo participan las empresas, sino también los gobiernos regionales, las municipalidades, las cámaras de comercio, son iniciativas bastante más grandes y por lo tanto su impacto también. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se busca acelerar el desarrollo de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento fuera de la región de Lima a través de la financiación de proyectos integrales orientados a la dinamización de acción colectiva, generación de relaciones de confianza entre actores, mapeo de capacidades, diseño de estrategias e implementación a través de políticas, programas, iniciativas, proyectos, u otros mecanismos. Aquí se habla de grupos impulsores, ya no sólo de entidades o empresas que estén ejecutando el proyecto. ¿Sí? Son proyectos de mayor envergadura, como ya les había contado, por lo tanto, los montos normalmente son mayores también. Ese concurso se va a abrir en diciembre, así que también estén, estén atentos. Fíjense al ser concursos de ámbito regional, en las dos convocatorias previas que ya hemos hemos realizado se han ejecutado siete proyectos, tres en la primera convocatoria y cuatro en la segunda. En la Libertad, en Piura, en San Martín, en Ica, en Arequipa y en Cusco, cerrando con Tagna. Entonces Todavía hay regiones que pueden participar, así que este es un concurso en el que pueden participar ya de modo agrupado toda una región. De este modo ya hemos descrito rápidamente los concursos agrupados en estos cuatro portfolios que se van a abrir entre el mes de septiembre, entre este mes y el mes de diciembre. Así que para los detalles los invito nuevamente a que se conecten al, al Facebook de Proinnovate, al Twitter, denle, denle seguir al Twitter, vean el canal de, de YouTube de Proinnovate, conéctense al Instagram y también al canal en LinkedIn para que se enteren cuando lancemos cada uno de los concursos ¿Sí? Y puedan leer ya las bases donde van a encontrar todos los detalles por cada concurso. Aprovecho para destacar que visiten el canal de YouTube de ProInnovate porque si tienen claro si su propuesta o su idea de proyecto puede ser susceptible de financiarse en Proinnovate, allí van a encontrar muchos casos de proyectos que ya han sido cofinanciados por Proinnovate, de modo que les puede ayudar a que su propuesta también tenga una forma más clara, más enfocada hacia alguno de los concursos que se van a abrir. Bien, entonces de este modo yo creo que puedo cerrar la presentación y seguramente si tienen alguna consulta les deben haber dejado los canales abiertos para que las haga y al final poder aclararles esas consultas. Muy bien, entonces, Cecilia, muchísimas gracias, te doy la palabra. Perfecto, Luis, muchísimas gracias a ti por la presentación y la valiosa información que nos has podido compartir el día de hoy, así que también a la comunidad de la cámara que nos está viendo, los invitamos a que puedan ingresar a la página de Proinnovat y enterarse a mayor detalle de los concursos, eh, para mayor informes, dudas, pueden contactarse en las redes que nos está brindando Luis eh, y a través de ello seguir en comunicación. ¿no? Ahora pasamos eh, al, a la siguiente sección de la char, que vendría a ser Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones. En esta oportunidad contamos con la presencia del señor Eduardo Maurobejo, quien cuenta con una especialización en innovación corporativa de la Universidad de Stanford, MBA de la Universidad de San, y es ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Con más de 15 años de trayectoria y experiencia en las industrias tecnología, construcción, servicios de información y consultoría. Actualmente es director de innovación y proyectos de Business Lab y ha sido gerente de desarrollo de mercado para Intel Corporation en Perú. Promovió programas gubernamentales en ciencia, tecnología e innovación en Perú, Uruguay y Chile. Bienvenido, señor Eduardo. Le invitamos gracias. a presentar su, su cámara. Muchas gracias, Cecilia. Están viendo me ven ahorita la presentación, ¿no? Es correcto, vemos la presentación. Bien, ante todo gracias a la cámara por la oportunidad de compartir con ustedes y también a, a Proinnovate por la charla tan interesante que ha hecho. Quiero enlazar un poco lo que ellos han hablado con lo que vamos a hablar ahora. Inteligencia artificial es una nueva tecnología que está tomando muchas aplicaciones en las empresas. Y no hablo de las grandes empresas como pueden ser el banco de crédito, una minera o Google o Microsoft También está llegando a las pequeñas y medianas empresas. Y de eso vamos a hablar hoy día. Si ustedes desarrollan algún proyecto que utiliza inteligencia artificial en alguna de sus partes, es muy probable que puedan calificar a uno de los fondos de Proinnovas. Entonces, este es un tema que les podría ser de interés por dos razones. Uno, porque seguramente va a ayudar a la mejora en la competitividad de su empresa. Pero, por otro lado, porque probablemente un proyecto con esta tecnología sea muy innovador y probablemente tenga una posibilidad interesante de, de, al postular a fondos como los de Proigno. Entonces, más que una charla técnica, me voy a centrar en qué aportan las soluciones de inteligencia artificial para la gestión del, de mi negocio. ¿Ok? Tenemos 30 minutos, así es que voy a tratar de ser un poco expeditivo y tratar de llevarlo a, a casos y temas prácticos. ¿okay? Y lo que voy a tratar de responder son estas tres preguntas. ¿no? ¿Qué significa inteligencia artificial en una empresa? ¿Qué herramientas prácticas tengo para la toma de decisiones? ¿Y cómo lo puedo usar para rentabilizar mi negocio? Bien, primero que nada se hizo un estudio en Latinoamérica, Intel lo hizo, sobre el tema de tecnología artificial y, y tecnologías en general, ¿no? y salió que el 21% de las empresas ya estaban comenzando a hacer algún proyecto de inteligencia artificial. Si ustedes han escuchado este tema hace uno o dos años, probablemente era algo nebuloso, hoy en día en Latinoamérica, bueno, aquí se hizo un muestreo entre Canadá, México, Colombia, Argentina y Chile, uno de cada cinco ya está comenzando a hacer proyectos de inteligencia artificial. No necesariamente son súper grandes, probablemente sean modestos al inicio, pero ya está, ya es una realidad con la que se van a encontrar. Y si ustedes no son los primeros en iniciar proyectos de, con estas tecnologías para ser más competitivos, probablemente su competencia ya los esté haciendo y, y los vaya a poner en aprietos. ¿Okay? Hay otros datos también sobre el Internet de las cosas y sobre las soluciones en cloud pero digamos que el foco ahorita es que uno de cada cinco empresas en Latinoamérica ya está comenzando a hacer algo. O sea, su competencia debe estar haciendo algo ahorita. Y cuando hablamos de inteligencia artificial en la toma de decisiones, ¿cómo es que la inteligencia artificial participa acá? Aquí voy a tomar de este, fuente un artículo del Harvard Business Review de cómo funciona esto en general. Aquí lo que ven en la imagen esencialmente es el ciclo de decisión. Tenemos máquinas que me generan datos donde dice Big Data, por ejemplo, puede ser todas mis facturas, las transacciones este, de mi empresa, mis pedidos o mis requerimientos solamente o de repente mis quejas o mis reclamos o de repente este, los likes que hay a diferentes publicaciones. Los temas que la gente escribe, las palabras o más comunes que la gente utilice en los comentarios sobre mi empresa o mi competencia, la edad de mis clientes promedio, o, o, no, no, no promedio, sino la edad de mis clientes en una base de datos, la correlación que yo tengo entre las edades y las áreas de mis clientes o el estilo de vida, todos esos son datos que me recolectan las máquinas. ¿Okay? Normalmente lo que nosotros hacemos. Es le pedimos a alguien que nos haga un reporte, que es donde dice datos sumarizados. ¿no? Alguien me hace un reporte y se lo trae al gerente, el gerente analiza esa información, toma una decisión y, to y sobre su experiencia toma una decisión de negocios. Ese es el proceso que hacemos todos hoy en día. ¿Cómo debería ser cuando implementamos la inteligencia artificial? para la toma de decisiones, aquí estoy hablando por ejemplo, si, si decido subir el precio o bajar el precio si subo, si decido hacer una promoción en cierto distrito o no si de repente decido este, lanzar una campaña el miércoles a las 12 de la noche en lugar del martes a las 3 de la tarde cosas de ese estilo eso es lo que en el mundo se viene, pero no estamos todavía en ese momento en que las máquinas deciden todo y tampoco probablemente sea deseable por, por muchos. Estamos en una parte intermedia. ¿Qué significa? Que las máquinas hacen de consejeros. Es decir, extraen la información de muchas fuentes, la analizan y sobre eso les dan recomendaciones. Por ejemplo, yo podría juntar los datos de mis... Eh, solicitudes de de un tipo de producto con los comentarios de redes sociales sobre ese producto y de repente cruzarlo con la información demográfica que tengo de mis clientes o de repente de su, de su histórico de compras ¿Ok? Y sobre eso encontrar algún patrón. Hay un caso, por ejemplo, anecdótico que se encontró en Estados Unidos con inteligencia artificial resultó que el sistema de inteligencia artificial recomendó que pusieran panties junto a la cerveza en el metro no diría oye, ¿para qué vas a poner panties al costado de las cervezas en el metro? y lo que pasa es que el sistema se dio cuenta de que normalmente los esposos cuando regresan del trabajo en el, y se suben al metro, a veces hacen compras que les piden a las esposas y una de las compras más comunes era que, la compra de panties entonces cuando ponen la cerveza, ah, me acuerdo que tenía que comprar el panty, también lo compro. Eso de allí, solo puede ser encontrado a través de la inteligencia artificial, ningún reporte lo hubiera encontrado, porque están cruzando muchas variables. ¿no? Nosotros, nuestros analistas, los que hacen reportes, podrán cruzar pues la ubicación con el ahora y alguna cosita más, ¿no? pero la inteligencia artificial puede hacer cosas mucho más complejas. ¿no? Puede cruzar cuatro, cinco, seis diferentes variables, y estar días días y días trabajando, encontrando algún patrón que me permita decir, oye, haz esta promoción. Eso ya existe. Y eso es un software que uno los arrienda y los utiliza los puede utilizar en su, en su día a día. Entonces, hoy día la inteligencia artificial te da ese tipo de recomendaciones. Cuando alguien, cuando alguien habla de inteligencia artificial, en el día de hoy estamos hablando de que me den recomendaciones para la toma de decisiones, y yo como gerente decidiré si tomo esas recomendaciones. No, hay productos específicos de inteligencia artificial, pero la buena noticia es que en realidad la gran mayoría de aplicaciones de software están comenzando a incorporar estos elementos de inteligencia artificial para sofisticar y darle valor agregado a su propuesta de software actual. Por ejemplo, si ustedes tienen algún software de atención de clientes, un CRM, o si tienen un software de facturación, como un RP, o si tienen un software de, de atención de pedidos o de delivery, pregúntenle a su proveedor si, qué elementos de inteligencia artificial están incorporando para ayudar a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día no solamente les debe servir para hacer las cosas más rápido o más barato, sino también les puede ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, el primer tip que yo les diría es, pregúntenles a los actuales proveedores de tecnología de sus empresas qué están haciendo para incorporar herramientas de inteligencia artificial en los software que, tu, que ustedes nos proveen. Porque esos, esas herramientas me van a mí ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando con una empresa peruana que está incorporando inteligencia artificial en su software de administración de pedidos con distribuidores. Y ellos lo que están haciendo es desarrollando un módulo de inteligencia artificial para que el sistema les pueda recomendar a los bodegueros que son los que toman los pedidos de las bodegas qué es lo que deberían comprar en base al histórico en base a las compras de la última semana y en base a, a, al registro de alrededor de un kilómetro de la redonda de, de la bodega esa es una aplicación muy concreta que se está desarrollando en Perú y que va a ayudar a esta empresa a ser más competitiva porque ellos ofrecen su software a los distribuidores y los distribuidores le dan esas herramientas a los bodegueros entonces si el bodeguero ve que la herramienta aparte de tomarme el pedido y me hace sugerencias útiles voy a preferir trabajar con, el, con ese distribuidor entonces no creamos que esto es ciencia espacial o que es en otros países ya está en Perú una de cada cinco ya está más o menos comenzando a utilizar esto. Yo les doy el caso de una empresa peruana hoy día, y así hay varias, que nosotros conocemos en la cámara que están comenzando a hacer esto. Hay una empresa, por ejemplo, que ha ganado justamente una adjudicación de Pro Innovate, que impl que implementa elementos de inteligencia artificial en su plataforma de software. Ellos son una empresa que también trabaja con distribuidoras y está poniendo inteligencia artificial en su solución, y eso es justamente lo innovador que le ayudó a ganar los fondos concursables. ¿no? ¿Qué yo puedo hacer con inteligencia artificial? Hay varias, hay varias cosas. Hay una parte que es más operativa, por ejemplo, la parte de interfaces, que, por ejemplo, el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen un chatbot, pero el chatbot ahorita te escribe. Ya hay chatbot que, te, que tú le hablas, y el chatbot reconoce lo que le has escrito y encuentra la respuesta que tú estás buscando. Entonces, eso es mucho más cómodo porque ahora mucha gente prefiere hablar que escribir porque es difícil escribir en el celular. Entonces, pregúntenle a su proveedor de chatbot, oye, ¿estás incorporando procesamiento de lenguaje para que la gente pueda hablar en lugar de escribir? Si ustedes lo implementan primero, van a tener un diferencial en la calidad de servicio a sus clientes. Reconocimiento de imágenes. Reconocimiento de imágenes ha tenido un impulso muy grande. Por ejemplo, en Corea se usaba para reconocer a las personas que tenían COVID. ¿Por qué? Porque la cámara infrarroja detecta que estás un poquito más caliente que tu vecino y ese señor puede estar con fiebre, entonces podría tener COVID. Te puede seguir para otras cosas. Por ejemplo, en tu empresa te podría seguir para cámaras este, que detectan algún patrón de consumo. Por decirte, una persona que se está moviendo alrededor de, de cierta área más de dos veces, tiene un 70% de probabilidad de querer tal cosa. Entonces, eso te ayuda a darle una oferta personalizada. Después tenemos transcripción. Transcripción es lo inverso. Tú le editas a la máquina y la máquina lo escribe. Eso también es útil para hacer pedidos. Por ejemplo, búsqueda. Búsqueda es como Google pero también ahora se utiliza búsqueda de imágenes. Entonces yo podría buscar este, una foto de un producto y encontrar, y, este, y encontrar dónde se ven. Eso yo lo podría, por ejemplo, incorporar en mi tienda virtual. También hay otras herramientas de inteligencia artificial más, más de, de, destinadas a decisiones. Por ejemplo, algoritmos probabilísticos lo que yo les mencioné es esta empresa peruana que utiliza inteligencia artificial para bodegueros. Ellos utilizan un algoritmo probabilístico para estimar la probabilidad de que sus clientes de alrededor de un kilómetro cuadrado pidan tales o cuales productos en la próxima semana. Entonces, estima la probabilidad basada en registro histórico y le da las sugerencias al bodeguero de, mira, en base a lo que está pasando esta semana y la anterior alrededor de tu zona, la sugerencia es que compres tal cosa que es lo más probable que te compre. Después algoritmos de optimización. Eso se utilizan mucho, por ejemplo, para todas las funciones de reparto. Les puede ayudar a optimizar las rutas de sus repartidores. Ahorita, como están los repartidores, lo hacen en función de su criterio. Pero estos software pueden ayudar a decirle, mira, primero te vas acá, luego te vas al otro, luego te vas a aquel y vas a ahorrar 10 minutos de lo que normalmente haces. Y eso qué significa que puedes hacer más repartos en menos tiempo. Algoritmos de decisión. En los algoritmos de decisión, por ejemplo, me pueden servir para, si yo tengo un software o alguien que me hace mi gestión de, de redes sociales, enlazar los likes o los comentarios que hay en mi página a, a, a mis compras, para saber qué es lo que la gente está preguntando en, en mis redes sociales y sobre eso yo poner una oferta relacionada. Hoy día están cientos de, de comentarios en las redes sociales, mías y mi competencia, pero no extraigo ni inform ninguna información de ahí. Lo máximo que se hace hoy día es alguien y escribir una queja y lo llamamos para solucionar el problema. Pero todo lo demás se pierde. Entonces, todas esas palabras que la gente pone es información para saber qué es lo que la gente quiere. Y sobre eso yo planear una oferta comercial. Como les digo, estas cosas ya existen y normalmente están... La tendencia es que se implementen en aplicaciones que ustedes ya están usando. Lo más probable es que el proveedor de, del software que ustedes estén usando ya esté pensando en qué utilizar la inteligencia artificial, porque ellos igual que ustedes tienen que competir y deben de darles las herramientas lo antes posible. Por ejemplo, si lo dividimos por industrias, ¿para qué me puede servir inteligencia artificial? Para planificar producción, por ejemplo. Para hacerme más fácil mi proceso de administración de mis órdenes de, de compra. ¿Me puede ayudar a mantenimiento predictivo? En la cámara estábamos hablando con una empresa que vende rodajes. Entonces ellos querían hacer una aplicación que, donde, que, que se le iba a dar al cliente para que ellos registren allí eh, los usos que tenía cierta maquinaria. Porque estos eran rodajes mineros. O sea, eran unos rodajes muy grandes. Y en función de eso, predecir cuándo le toca mantenimiento. Y eso al cliente le encantaba, porque lo más peligroso para un cliente en una empresa minera es que pare algo. Es carísimo cada segundo que la planta no produce. Entonces, todo lo que me ayude a predecir que no va a haber problemas, estoy feliz. Visión artificial para producción. Por ejemplo, si yo hago galletas o hago alguna otra cosita, yo puedo poner unas maquinitas que en verdad cuestan muy poquito, que reconocen cuando una galleta tiene la forma correcta o tiene la forma incorrecta para que yo retire la que esté incorrecta. Puede tener una persona a tiempo completo haciendo eso también, pero la maquinita les puesto que es más barato que la persona a tiempo completo y más efectivo. ¿Okay? Predicción de errores es un tema parecido. Prevención de accidentes laborales también ayuda a disminuir este, los, los sitios riesgosos, porque por ejemplo los trabajos repetitivos son aburridos, cuando nos aburrimos nos descuidamos, y cuando nos descuidamos somos propensos a errores y accidentes. Entonces muchos trabajos repetitivos se pueden hacer con inteligencia artificial. Por ejemplo, este tema de detectar cuando un objeto no cumple con la función. De repente si la botella no está mal tapada o, o la etiqueta está mal puesta o cosas por el estilo. Todo lo que es inspecciones se puede automatizar muy fácil. Antes yo tenía que tener una persona inspeccionando de repente ahora puedo utilizar una máquina que lo hace mucho más fácil y mucho más eficiente. A veces hay personas que dicen, sí, pero la gente se queda sin trabajo. Eso es un sí y un no. Porque sí, de repente algunos puestos dejan de ser, pero aparecen otros nuevos relacionados a inteligencia artificial. Entonces es más bien una, un cambio de posiciones. ¿no? De repente hay menos gente trabajando en inspección visual, pero hay más gente trabajando en programación de software. Entonces, estas cosas ayudan a la productividad de la empresa. Si hablamos de logística, por ejemplo, todo el tema de almacenes inteligentes. Por ejemplo, en Amazon, los carritos que recogen los paquetes en, la, en los estantes están automatizados y solamente el empaque lo hace el trabajador. Ya, digamos que no vamos a hacer Amazon, pero lo que sí nosotros podríamos incorporar y que se está haciendo en el Perú son este, etiquetas eh, Infra... no es infrarroja el término, es como etiquetas este... que tú las lees automáticamente, entonces tú pasas un escáner y en lugar de estar contando las cosas tú solamente pasas el escáner por ahí y te levanta todo el inventario, es mucho más fácil probablemente 5 o seis veces más rápido que hacerlo contando item por item y después el sistema recupera toda esa información y con eso te ayuda a hacer algunas predicciones Después cuatro de mandos y torres de, eh, torres de control logístico. Igual, te ayuda a tener un panel de control todo lo que está sucediendo con tus repartos y te ayuda a predecir cuando algo va a pasar, este, algo puede salir mal. Tú no tienes que implementarlo. Probablemente si tienes un software de administración de repartos, tu proveedor ya esté pensando en implementarlo. Predicción de pedidos. Comenté hace un momento cómo una empresa por donde está implementando esto con sus proveedores. Igual, sugerencias de compra. También los sistemas de inteligencia artificial pueden leer los comentarios en redes sociales y ver qué la gente está pidiendo. Conteo de materiales con visión artificial, también había lo comentado. Todas son aplicaciones que ya existen para pymes. Probablemente en, el, en esta charla no nos dé el tiempo a revisar todas, pero les voy a dar algunas pistas de cómo comenzar. En transporte también. Bueno, todo el mundo está... Este, Conoce los drones, los drones no son estrictamente inteligencia artificial, pero sí pueden ser planeados, o sea, su logística y su despliegue con inteligencia artificial. Todo lo que es despacho también puede servir para lo que es optimizar rutas, para optimizar eh, los tiempos de despacho y el consumo de energía por la gasolina. Ya, ¿Y cómo yo entro a este tema de, de inteligencia artificial? Lo, el primer requisito para yo poder entrar a proyectos de inteligencia artificial que me ayuden a mejorar mi, mis decisiones y mi posición competitiva es tener a, automatizada la adquisición de datos. ¿Ok? Si yo no tengo datos, no tengo nada que hacer con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es mágica. La inteligencia artificial es simplemente, digamos, de una manera muy básica la descripción, es estadística masiva. ¿Ok? estadística industrializada. Nosotros cuando estábamos en la universidad, algunos tal vez recuerden que hacíamos los cuadritos de los histogramas de frecuencia, las líneas de predicción y todo eso. Eso es inteligencia artificial, solo que la máquina lo hace, hace 200 cuadritos cuando, mientras nosotros hacemos uno y los cruza todos para ver cuál sale más fácil. Pero necesita la las máquinas de inteligencia artificial o los software de inteligencia artificial necesitan datos. Entonces... El primer requisito es que yo tenga automatizada la adquisición de datos. Lo bueno es que la gran mayoría de personas ya lo tenemos. En nuestras empresas, tus tu ojos de facturación ya tienen la información de las facturas, de los clientes, de los alumnos, de los pedidos, de los reclamos. Eso es la primera parte. Después de eso, sí habrá que hablar con una empresa que nos puede ayudar a encontrar cuáles son los mejores casos de uso. ¿Ok? ¿Quiénes pueden ser mis partners? Bueno, sus partners pueden ser los más grandes de la industria. Por ejemplo, Google tiene soluciones de, de inteligencia artificial y aprendizaje para un montón de aplicaciones. Si ustedes tienen a alguien que los ayude con el área de Sistemas en su empresa, ellos se contactan con los de Google, no los va a llamar la gente del mismo Google, pero probablemente los llamará un partner autorizado de Google que hay en Perú. Y analizarán los casos que pueden trabajar con ustedes. Igual Amazon. Amazon también tiene un montón de herramientas de inteligencia artificial. Algunas gratuitas, algunas de pago. Lo bonito de esto es que lo pagas nomás. O sea, lo utilizo este, sobre, como un servicio. No lo tengo que comprar la licencia. Simplemente lo arriendo. Como ven ahí, hay muchas aplicaciones que Amazon te puede dar. Otra vez, ¿cómo yo utilizo eso? Sus personas de sistemas pueden entrar acá, mirar la información de Amazon. Si les piden que les contacten, seguramente algún partner de Amazon que trabaje en Perú los contactará. No son empresas inmensas. Los partners, hay estructuras de partners. Hay partners pues, que, tienen, que son empresas muy grandes que trabajan con el banco de crédito o, o de repente con, con Bacus o con la minera X. Y hay otros partners que son más chiquitos, que trabajan con, con pequeñas empresas. Estas, estas grandes empresas tecnológicas tienen partners para todos los tamaños. Microsoft igual. Y todos estos que les he mencionado tienen soluciones en la nube, que simplemente las utilizan, algunas de pago y otras gratis, para esta toma de decisiones. Igual, ahí está, Azure para pymes. Microsoft tiene un súper buen soporte porque lo tiene todo en castellano, en Latinoamérica. Y les puede ayudar. Ahí dice, empieza gratis. Hagan la consulta. Van a ver cómo les pueden ayudar en los diferentes casos. Hay muchísimos. Lo normal es que les pueda ayudar a mejorar su productividad o a tomar mejores decisiones en la parte de promociones. IBM también. Un caso, por ejemplo, de inteligencia artificial puede ser este chatbook Watson, que es recontra conocido en el mundo, porque fue, creo que el primero que salió comercialmente. Waxon es un caso de inteligencia artificial. Bastante, ya ahora todo el mundo está con el tema de los chatbots, que es una aplicación básica de inteligencia artificial. Pero yo podría sofisticarlo más si quisiera. Podría ser que Waxon, en lugar de, de escuchar texto escrito con un teclado, escuche la voz de la gente. Podría ser que haga búsquedas de información o que me llame pidiendo información. O dándome una promoción, perdón. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer y, y, y les, les, les quiero dejar el mensaje de que piensen que esto no es para las grandes empresas. Hace 10 años tal vez sea un, era un, una posibilidad para las grandes empresas. Hoy día es un tema para las pymes. Esto está bajando a todos los niveles. Entonces, el que lo hace último le va a costar eh, alcanzar a su competencia. Esta no es una presentación comercial como para mostrarles las soluciones de estas empresas, pero les, les doy la ruta de que por allí ustedes podrían comenzar a hacer una conversación al respecto. Si tienen alguna duda de qué aplicación podrían utilizar con inteligencia artificial, podrían sacar una cita con, con la cámara y nosotros les ayudamos a entender un poco más su caso en particular. Ok. Eso es más o menos lo que les quería mostrar, he tenido que correr un poquito por, por el tiempo, pero era más o menos como un, un paseo breve por lo que pueden hacer con inteligencia artificial. Muchas gracias y espero, si hay preguntas, encantadísimo responderles. Muchísimas gracias por la información que nos ha podido compartir el día de hoy, Eduardo. Ahora damos pase al panel de preguntas. La primera pregunta que tenemos es, soy una pyme, ¿aún puedo usar la inteligencia artificial en mi empresa o solo es para más grandes? Bueno, como había mencionado, hace unos años tal vez solamente las grandes lo podían, pero hoy día las grandes empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, se han dado cuenta que el mercado más grande están en las pymes, son millones de pymes y ellos por eso ahora tienen todas sus plataformas al acceso de las pymes con toda una red de partners que les pueden ayudar a encontrar los mejores casos de uso para ustedes para sus diferentes negocios entonces no le tengan miedo a este tema de que piensen que solamente para grandes empresas o que tenemos que tener unos gustos tecnológicos bárbaros todas estas empresas dan soporte a pymes porque es un mercado muy grande entonces créanme que van a tener el soporte si ustedes hacen las consultas Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta para el señor Luis. En este caso nos consultan: ¿eh, ¿La aplicación de inteligencia artificial podría aplicar para alguna categoría de los concursos de ProInovate? Como mencioné al inicio, sí. Esto es uno de los temas fundamentales. Uno de los temas de más. La inteligencia artificial es uno de los temas de más desarrollo actualmente. Entonces no hay. Si ustedes piensan desarrollar un producto que utilice inteligencia artificial, tienen una probabilidad razonable de ser innovadores o primeros en estos temas y por tanto poder adjudicarse los fondos. ¿no? Como les digo, de hecho en la Cámara asesoramos una empresa de software que está haciendo un producto con inteligencia artificial que ha sido acreedor de uno de los concursos de ProInnovate ¿no? en la última convocatoria. ¿no? O sea, sí, es un sería un elemento importante para mostrar la novedad de su propuesta, ¿no? Perfecto, muchas gracias Eduardo. Señor Luis, lo invitamos a que pueda complementar la respuesta, por favor. Sí, mira, eh, Eduardo lo ha respondido perfectamente, dependiendo de cómo enfoque la empresa el, el uso de la tecnología, si... Si es básicamente una adopción, podría ir por, el, por los concursos de, de MIPI Medial, por lo menos, pero en función de cuáles sean los matices que, que tenga el proyecto en particular, sí es bastante probable que, que vaya por innovación también. Perfecto. Tendríamos que ver en mayor detalle eh, la propuesta del proyecto Exacto. y nada, los esperamos a que puedan. Cuál alcance bajar? del proyecto y, y que demuestre el nivel innovador. Exactamente. Muchísimas gracias, señor Luis. Continuando con la ronda de preguntas, tenemos la siguiente. Soy una empresa de automatización industrial. Estoy interesado en el desarrollo de sistemas de control predictivo, ¿Dónde podría encontrar un partner para este desarrollo. A ver, este, hay varias posibilidades, por ejemplo, tú puedes tener la idea de qué quieres hacer y nosotros como Cámara te podemos ayudar a encontrar lo que se llama una entidad asociada. Son entidades que ya han sido precalificadas por Proinnovate como que están en la capacidad de desarrollar, desarrollar ciertas tecnologías en coordinación con, un, con la empresa, ¿no? Entonces... Nosotros podríamos ayudarlos a hacer el link con esas entidades asociadas o ustedes mismos buscarlas porque es información pública donde, y de manera que pueden tener un caso más sólido cuando van con una entidad asociada que ya previamente ha demostrado su capacidad de ejecución. ¿no? no sé si Luis quiere ampliar un poquito al respecto. Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta. Tengo un proyecto de transformación digital. ¿Eso es usar inteligencia artificial? Eh, no, pero es, la, pero es un requisito inicial, porque si tú haces un, un proyecto de transformación digital, significa que tú estás digitalizando la información. Entonces si sí tienes en la materia prima para hacer los análisis que, que hace la inteligencia artificial es lo que comenté en una de las láminas. El primer requisito es que tú tengas automatizado la, eh, la generación y registro de los datos. Entonces, cuando tú haces un proyecto de transformación digital, de hecho que tú estás automatizando la recolección de muchos datos. Esos datos tienen que ser analizados para tomar decisiones. Entonces, si tú estás haciendo tu proyecto de transformación digital, felicitaciones, la siguiente, el siguiente nivel en el juego debería ser implementar temas de inteligencia artificial para tu toma de decisiones, porque ahorita probablemente lo tienes para optimizar costos o tiempos. Ahora el siguiente nivel es cómo mejoro mis decisiones de mercado, de producto, con toda la montaña de información que tienes. No te imaginas la información, cuando la gente analiza toda la información que tiene guardada, no, no se llega a dar cuenta de, de, del tesoro que tiene en datos, ¿no? simplemente tiene que procesarlo. ¿no? Entonces, es, todavía no es inteligencia artificial, pero Digamos que eso te pone en la posición para comenzar a usarla, ¿no? Perfecto, Eduardo. Complementando un poco la idea, señor Luis, ¿esta primera etapa de transformación digital sí podría calzar en alguno de los proyectos de Proinnovate? En, en la experiencia, en los concursos previos de, de esta categoría, como se lanzaron... En, en época de muchos proyectos buscaban hacer esa transformación digital porque los negocios tenían que atender por estos canales virtuales, dado que todos estaban cerrados. Entonces, sí, efectivamente, muchos proyectos fueron de transformación digital en, en, en este concurso de MIPIMES Digitales, precisamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Tengo un proyecto de comercio exterior listo para aplicar eh, IE. ¿Cómo hago para exponerlo? Es un proyecto a nivel nacional y para toda Latinoamérica. ACI es un software asesor comercio exterior de importación. Ok, pues no entendí bien la pregunta. A ver, volvemos a leerla. No, consultan, tengo un proyecto de comercio exterior li listo para aplicar, debe ser IA, en lugar de IA, inteligencia artificial. ¿Cómo hago para exponerlo? Bueno, puedes agendar una reunión con, con el equipo de la Cámara para que te opinemos sobre al respecto y qué tan, tantas posibilidades tendría de, pues, de tener un éxito al postular por innovate, ¿no? Mm. Nos consultan luego. ¿Se puede aplicar en servicios como turismo, la inteligencia artificial? Se puede aplicar a todos los sectores. En el turismo, por ejemplo, te podría ayudar a entender los patrones de consumo de tus clientes para hacer, digamos, un tratamiento muy exquisito de, de los usuarios y una mejor experiencia. Se puede en todos los sectores, es transversal. Donde puedas analizar información, te puede servir la inteligencia artificial. Lo que hay que ver es cuál es el caso de uso. Eso es lo importante. ¿Para qué lo quiero usar? Y, y por ahí pasa por el tema, ok, ¿yo en qué me quiero destacar? ¿O en qué quiero mejorar? ¿O qué quiero corregir? Y sobre, sobre eso es que se puede ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Si ustedes, por ejemplo, utilizan inteligencia artificial en turismo para hacer alguna mejora a su servicio, eso probablemente califique para algún tipo de, de fondo de, de innovación. Habría que ver el caso en particular. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tan aplicable es la inteligencia artificial en el área ambiental y cuáles son sus sí. límites? En el área ambiental, no entiendo el exacto término de ambiental pero la inteligencia artificial se utiliza en la predicción climática antes se utilizaba solamente estadística ahora se utiliza más en eh, otros algoritmos aparte de los, de, directo, eh, de los que se usaban antes, pero si lo quieres usar por ejemplo para predecir este, lluvia o esas cosas sí, se utiliza ampliamente ¿no? de repente para cosechas ¿no? estoy pensando en agricultura sí podrías utilizarlo para, poder, para hacer alguna de estas cosas. Ah, mira, por ejemplo, hay una empresa de la Cámara que quiere desarrollar una estación agrometeorológica con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para justamente en función a cierta información que recoge del pH, del suelo, de la humedad de la, la humedad y otras condiciones, indicarle a los agricultores si es, momento de, si es el mejor momento de echar el el fertilizante o de regar o de hacer ciertas actividades específicas, ¿no? Y va a utilizar inteligencia artificial y ellos están preparando su caso para postularlo a Proinnovate ¿no? usando tecnología artificial para temas de agro que tienen que ver con el medio, con el clima, ¿no? Pero si tienen alguna duda podrían agendar una reunión con la cámara para explorar un poco más qué es lo que quieren desarrollar, ¿no? Y probablemente sea una innovación interesante ¿no? Perfecto, gracias Eduardo La siguiente pregunta es para el señor Luis, para la categoría de calidad ¿Esta aplicaría para los sistemas de gestión de innovación con normas internacionales como la UNE 166.000 e ISO 56.000? Sí, se van a implementar un sistema de gestión de ese estilo, también están contemplados. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué proyectos de investigación se debe impulsar desde las universidades con los estudiantes en esta área de inteligencia artificial e impresión 3D? ¿Eso es para Luis o para mí? creo que es más para ti Eduardo ok bueno la inteligencia artificial y la impresión 3D son dos áreas de bastante desarrollo en estos momentos son cosas que, que cruzan cuadras separadas pero perfectamente podrías tener un proyecto que tiene ambos elementos para ser innovado por ejemplo este proyecto que les mencioné de la estación agrometeorológica es una estación impresa en 3D para hacerla más fácil de personalizar para los clientes y utilice inteligencia artificial para las recomendaciones. Son tecnologías que se complementan muy bien, porque el, la impresión 3D te permite hacer prototipados muy rápidos de lo que sea que tú estás diseñando como producto. Entonces te acelera tu tiempos de ejecución de, de tus proyectos, ¿no? Sí, podrían trabajarlo muy bien ambas tecnologías en simultáneo, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿se puede emplear inteligencia artificial a partir de un proyecto de Business Intelligence? Sí, Business Intelligence es un nivel de inteligencia artificial. Es el nivel analítico de los reportes. El siguiente nivel es el, la parte de toma de decisión. De hecho, Business Intelligence, cuando tú haces un proyecto de Business Intelligence, lo que estás diciendo es que yo estoy jalando un montón de información y la estoy analizando, para definir algunas tendencias o descubrir, justamente, inteligencia comercial, ¿no? ¿Qué producto se vende más con otro producto? ¿A qué horas es el mejor momento de una campaña? Eso ya es un nivel de inteligencia artificial. Perfecto. Luego nos preguntan, ¿qué es lo más recomendable? ¿Un chatbot o una persona de atención al cliente directamente para cerrar ventas? Soy una empresa que ofrece servicios de salud, Ok, ahí lo que yo te diría es depende de qué tanto tú, tú vas a afinar a tu chatbot. Por ejemplo, yo sé de varias fintech, estas empresas que hacen, eh, venden inversiones en línea, que utilizan chatbot 100% y no utilizan personas. Pero tienen a su chatbot muy bien desarrollado. Significa que han hecho todo un gran árbol de decisiones, con cientos de preguntas, que me permiten razonablemente suponer que va, voy a poder cubrir todo el proceso. Si yo hago un chatbot que solamente tiene 10 o 12 preguntas, probablemente voy a solamente cubrir la primera, el primer nivel y eventualmente tendré que utilizar un operador humano. Creo que tendría que ver con el tipo de producto, ¿no? por ejemplo, vender un carro probablemente no sea muy práctico con inteligencia artificial, la gente por lo que representa el valor de un carro al final, lo quería que lo haga con un ser humano. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de microinversiones de 100 soles, de repente sí lo puedo hacer este, con inteligencia artificial, porque son 100 soles. Entonces, tal vez pueda hacer el proceso automático sin que quiera hablar con una persona directamente. ¿no? Todo depende del producto que quieras vender. ¿no? Pero yo he visto microinversiones que lo hacen full chat. ¿no? Pero son inversiones pequeñas, ¿no? de manera que las personas se sienten contentas con ese grado de interacción. ¿no? Perfecto, Eduardo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Es rentable usar inteligencia artificial en Latinoamérica? Aquí la mano de obra es más económica en comparación a otros países. Esa es una muy buena pregunta. A ver, sí, es más rentable, no porque te ahorre costos, sino porque te ayuda a vender más. Por ejemplo, nosotros estábamos asesorando una empresa con un tema un chatbot y el chatbot al principio no les funcionó ¿Por qué? Porque el chatbot lo habían puesto para que trabaje en conjunto con un operador humano entonces el chatbot era el primer nivel y el operador humano era el segundo nivel, pero el problema del operador humano es que trabajaba en horario de oficina entonces, y se descubrió que la mayoría de la gente buscaba el producto en la noche entonces, te quedabas huérfano, ¿no? Comenzabas a hablar con una, con la maquinita, te daba cierta información, digamos que te lograba despertar tu interés, pero para cerrar no había nadie. Porque no, habían, no se habían dado cuenta de que los clientes son más de, de noche que de día. Entonces, tenemos que utilizar adecuadamente la, eh, la tecnología, no con la, con la idea de disminuir costos. Eso es una ganancia pequeña, donde en verdad tú ganas es cuando tú vendes más. Lo tienen que ver por ahí. ¿Cómo vendo más con inteligencia artificial? ¿Cómo este, yo logro más altas, más interesados, más leads, eh, más ventas? No lo ven por el lado de costo. Por el lado de costo no va a funcionar. Más funciona por cuánto yo gano con la tecnología, ¿no? Y finalmente la última pregunta que tenemos es, ¿cómo saber en qué área de mi empresa comenzar a usar inteligencia artificial? Ah, bueno, eso es una pregunta bien amplia, ¿no? Pero si yo tuviera que tomar una decisión, buscaría qué es lo que más duele o, o dónde yo quiero destacar. Cuando uno habla de innovación, siempre deben de pensar que hay dos estrategias básicas que se pueden utilizar. O centrarme en mis fortalezas o centrarme en mis debilidades. Si estoy muy mal en algo, voy a tener que atenderlo. Y probablemente una manera innovadora de atenderlo puede ser utilizando inteligencia artificial para corregir algo que tengo mal. De manera novedosa que le gane a mi competencia. Podría ser. Pero a veces es mucho mejor centrarme en mis fortalezas. Porque si yo ya lo hago algo más o menos bien, si yo utilizo inteligencia artificial o cualquier otro tipo de innovación al respecto, de manera de que esa, esa parte de mi proceso, de mi experiencia, pase de buena a excelente o a lo que le dicen una experiencia guau, wow, yo voy a ganar un montón de clientes. Entonces, no estoy utilizando la tecnología para apachar un problema. Estoy utilizando la tecnología para destacar y sobresalir y eso es lo que me hace vender más. Entonces, o se enfocan en sus problemas o en sus fortalezas. La ganadora para mí es enfocarte en las fortalezas y si tienes algo malo, si está verdad crítico, tienes que atenderlo, ¿no? Pero en realidad, enfócate en tus fortalezas para lo que haces bien, hacerlo mucho mejor. Y de esa manera vas a darle la competencia. ¿no? Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Ahora agradecerles desde el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Lima y de Proinnovate eh, la información que nos han podido compartir el día de hoy, señor Eduardo, señor Luis, eh, agradecidos nuevamente a nuestra comunidad que nos ha podido acompañar el día de hoy, a los participantes, los invitamos a que puedan eh, indagar en las páginas web de Proinnovate para conocer más a detalle sobre los concursos que se están eh, justamente aperturando y con cualquier consulta o duda que puedan tener, eh, siéntanse libres de poder contactarnos y nosotros con mucho gusto los atenderemos. Nuevamente muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente charla. Muchas gracias Cecilia, bueno, muchas gracias Luis. Muchas gracias también Eduardo, Cecilia, todos Bien, gracias a todos.